Hola, mi nombre es Arturo Sánchez y les voy a hablar acerca del experimento ATLAS y la búsqueda de física más allá del modelo estándar de partículas. Eh, yo trabajo para la Universidad de Udine y el ICTP en Trieste, así como el experimento ATLAS y el CER aquí en Suiza, en Ginebra. Empecemos. Entonces, les voy a hablar, eh, primero voy a hacer un pequeño paso sobre cómo trabaja el detector de ATLAS. Vamos a ver un una serie de, de videos bastante cortos, no se preocupe, la idea es hacerlo mucho más ameno, el experimento Atlas está muy bien documentado a través de la web, ustedes pueden conseguir muchísimas cosas si van a la, al website atlas.cern, eh, pero entonces quería hacer un poco más ameno esta presentación y mostrarle un poco eh, cómo eh, se producen los eventos dentro del detector y hablar a sí mismo sobre el detector, entonces eso vamos a tratar. Así mismo vamos a hablar bastante rápido y les recomiendo que vean las slides si quieren más detalle, pero por asuntos de tiempo voy a ir bastante rápido sobre una serie de análisis que buscan física más allá del modelo estándar sobre todo a través del Higgs voy a hablar del Higgs porque es uno de los vehículos más importantes, uno de los objetos más importantes que se usan ahora en la física de altas energías para poder conseguir eh, física exótica, física más allá de la que conocemos ¿no? experimentalmente y, y en eso me voy a enfocar, ¿no? insisto en que hay referencias en todas las slides para que puedan eh, profundizar más si algo les llama más la atención, entonces Veamos un poco eh, esto, estos videos, cómo funciona, y ya seguro hemos visto otras presentaciones sobre el LHC, o, o ustedes mismos conocen sobre el LHC. El LHC es una serie de aceleradores, o mejor dicho, un compendio de aceleradores, en el que el último es aquel que llamamos el LHC, y es el más grande de todos, se concentra aquí en, en Suiza, en Ginebra, y... Contiene entre, o mejor dicho, están presentes varios acelerados, varios detectores, entre ellos CMS, Atlas, Alice, LHCB. En el caso de Alice, eh, en el caso de Atlas, eh, nosotros grabamos las colisiones de protones-protones, o como está sucediendo ahora mismo, colisiones de núcleos de plomo, dentro del detector que luce así como en esta animación. Entonces, partículas vienen en direcciones opuestas y se encuentran dentro del detector. Esto produce un, eh, una colisión que genera partículas nuevas, eh, esperemos, y conocidas que podemos reconstruir dentro de las piezas del detector y tratar de echar para atrás y saber, eh, o tratar de discernir de dónde provienen, de qué, qué son las partículas de origen. Entonces, es básicamente eh, cómo, eh, cómo funciona. Otra de las cosas que quiero mostrarles también es qué sucede cuando se encuentran esta, esta, estas partículas aquí. Entonces, ahí va, estos videos todos están documentados en la slide. La idea es, ustedes tienen un, un par de protones, en este caso, obviamente, esto es una animación. La idea es que ustedes tengan un, un, una imagen de cómo puede suceder esto, eh, a pesar de la simplificación que estamos viendo ahora mismo. Entonces, esta es eh, la estructura interna de un protón, donde están sus tres quarks, y los glúores que interactúan entre ellos. Del otro lado viene este otro protón. Finalmente se encuentran, interactúan. En la escala, a este nivel, lo que sucede es que los cuares internos o los gluones internos interactúan entre sí Y pueden producir nuevas partículas En este caso se está produciendo un bosón Z Este bosón Z tiene una vida media bastante pequeña Y bueno, en esta animación luce como que está viviendo muchísimos segundos Pero esto es bastante rápido Este bosón decae en, este, en esta animación en dos electrones o En un electrón y en un positrón Que como ven, pues las cargas suman cero Porque inicialmente su, su carga era cero Entonces el puff decae en dos electrones ¿ok? nosotros les quería poner esta animación porque esto sucede, vamos a hablar mucho sobre productos de decaimiento en esta presentación y por eso quería ir a avanzar con ello, empezar por acá, entonces sigamos, aquí también hay otras animaciones, por asunto de tiempo no, no se las voy a mostrar pero las decidí incluirla finalmente eh, les puedo mostrar eh, cómo luce un evento, también un event display como le llamamos nosotros, una vez que estos protones colisionan o oh, se produce una serie de partículas que van dejando trazas o van dejando depósitos de energía dentro del detector ATLAS y esto es lo que los científicos graban, reconstruyen, analizan y finalmente presentan resultados, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar justo después de esto. Entonces... ¿Cuáles son las motivaciones de hacer este tipo de física? ¿no? Eh, primero que todo sabemos que el modelo estándar funciona bastante bien. ¿no? El acuerdo de la teoría con lo que vemos experimentalmente es bastante, bastante bueno. Pero aún así hay preguntas que nosotros no, lo, no tenemos y que el modelo estándar no resuelve. Entre ellas el problema de jerarquía, el problema de, del fine-tuning que debemos hacer, de qué está hecha la materia oscura, qué es la materia oscura, ¿no? Y por qué hay esta asimetría entre materia, entre materia en el universo. Porque el universo está hecho básicamente de materia, ¿no? Entonces... Usamos el Higgs para tratar de responder algunas de estas preguntas. ¿no? Una es buscando decaimientos, como ya vimos en esta pequeña animación, decaimientos, pero en este caso del bosón de Higgs en partículas que no corresponden al modelo estándar. Y en otro caso, en buscar el Higgs que por sí mismo ya dejan de ser el Higgs del modelo estándar, ya sea porque hay más de uno eh, o porque tienen carga, etc. ¿no? Ya veremos esto más adelante. Entonces, empecemos por aquellas búsquedas de física más allá del modelo estándar, en donde el Higgs decae en partículas eh, fuera de este modelo. Entonces, uno de los análisis que, que se están haciendo es básicamente buscar el, el decaimiento del bosón de Higgs en dos bosones A, bosones pseudoescalares A, y este, en este caso cada uno de estos bosones A van a decaer en dos, dos quarts B. Perdón, ¿no? Entonces la idea es reconstruir estos cuatro quarts B, que se pueden ver acá, eh, ya sea en un solo objeto que llamaremos un jet, un jet bustado, un jet grande, o en jets individuales. ¿okay? Esta, esta búsqueda se hace también en asociación con otros bosones, es decir, que el Higgs se produzca junto con un bosón Z o con un bosón W. Eh, sin ir mucho en detalles, insisto, todos estos análisis están en, expuestos en estas láminas, disculpen aquí en el, en el principio, entonces cada vez que encuentra una lámina encontrarán su referencia, pero lo cierto es que para hacer este tipo de análisis también se han usado técnicas de, eh, de, análisis, de multivariable analysis, análisis multivariado, o lo que se llama también ahora como machine learning, para poder discernir entre, entre la señal y los diversos fondos, las diversas señales de background que se, que se consiguen acá ¿no? finalmente en este análisis eh, oh, perdón Finalmente, en este análisis pues no se ha encontrado ningún exceso eh, por encima de, de lo que se espera del, del modelo estándar. Estamos eh, buscando partículas A que obviamente son más livianas que el bosón, que el bosón de Higgs. Entonces, estamos hablando de masas entre 20 a 50 gigaelectrons Otro análisis busca también, una vez más, el decaimiento del Higgs en dos bosones o en dos partículas X, ya sea dos bosones A que van a decaer luego en, en lectores o en dos partículas de tipo Z dark. Que es otra partícula hipotética de otros modelos más allá del modelo estándar, y estas, en su vez, decaerán en lectones. ¿Ok? Entonces, se pueden imaginar dos setas cayendo luego en dos lectones, y la idea es reconstruir ellos y tratar de ver si provienen de partículas externas al modelo estándar. <coughs> finalmente entre estos análisis buscamos también un bosón de Higgs que caerá nuevamente en dos bosones A, pero uno de ellos caerá en dos fotones y otro de ellos en dos, en dos gluones. Entonces en este caso vamos a tener dos jets, es decir dos chorros de energía provenientes de cada uno de los gluones y por el otro dos fotones. También así como en los análisis anteriores se han usado técnicas de, de análisis multivariado para poder discernir entre la señal y el fondo. Otra cosa fundamental de este análisis es que eh, además del Higgs, se busca la producción, lo que uno llama vector boson fusion, es decir, que se producen dos eh, jets o dos quarks en, en la región más forward de, de, del vector, en la región más externa del vector, y esto ayuda también a discernir entre la señal y el fondo que hay dentro de Atlas. Entre en las búsquedas de, de más de un Higgs tenemos eh, varios modelos, ¿no? La, varios modelos suponen la producción, la existencia de estos de más de un Higgs, ¿no? Entre ellos, modelos que. Habla sobre gravitón, sobre la cuantización de la gravedad. Y, y, y, bueno, bosones mucho más pesados que decaerán en bosones de Higgs. Este bosón X que aparece allí, ¿no? Entonces, en la producción de dos Higgs, se busca que cada uno de estos Higgs decaiga una, una vez más en dos, en dos quarks B, ¿no? Entonces, hay dos maneras de hacer este análisis. Una es que ustedes, imagínense que estos dos quarts B provenientes del bosón de Higgs decaen y van con tal energía que ellos permanecen cercanos ¿no? en, en el, dentro del detector, por lo cual es mucho más eh, probable eh, o, la, o la idea es tratar de reconstruir estos dos b quarks dentro de un solo jet. Entonces uno consigue un solo jet bastante grande y dentro de este trata de discernir la posibilidad de que contenga dos, dos jets provenientes de quark B. ¿no? También está obviamente el análisis eh, que uno llama Resolve, es decir, el análisis en el que uno sencillamente busca los jets individuales provenientes de estos bosones de, de, de Higgs. Eh, una vez más, el acuerdo entre data y Monte Carlo, simulado usando el modelo estándar, eh, está en bastante acuerdo, es decir, no hay excesos, no hay ningún tipo de desviación eh, crucial o, o grande dentro, del, dentro de los datos, entre los datos, perdón, y las simulaciones de modelo estándar. También se busca, una vez más, la producción de dos higgs. uno de ellos decaerá nuevamente eh, en bosones. insisto, en square. B, pero el otro decaerá en dos lectones de tipo tau. Y también hay dos análisis, porque los taos decaerán posteriormente, ya sea en un lectón o en un quark o en un par eh, de quarks, de es decir, en un, un decaimiento adrónico, un decaimiento en un lectón y un adrón, un decaimiento totalmente adrónico. Asimismo, este... Este, este análisis es bastante poderoso y ha excluido un rango bastante alto de, de, de parámetros de espacio dentro de lo que es búsqueda más allá del modelo estándar. De hecho este plot para un hipotético gravitón está hecho entre 200 y más de 1000 eh, gigaélectron voltios y una vez más los, los límites de exclusión, eh, digamos el acuerdo entre modelo estándar y data son bastante buenos. También tenemos la búsqueda de dos Higgs en, en el que uno decae en bosones B y, tam, y el otro en dos fotones. bastante digamos Esos análisis individualmente son bastante establecid, bien establecidos dentro de Atlas. La idea es ponerlos juntos y tratar de, una, de buscar la producción de dos Higgs. Para, voy bastante rápido porque me quedo corto de tiempo. También hay una combinación de todos estos análisis, es decir, el decaimiento, eh, la producción de dos Higgs eh, que decaen luego en 4 Bs, en 2 Bs, en dos, Bs, en dos Tau, y, o en 2 Bs y dos fotones. Hablemos un poco de la, de la producción de, de la búsqueda de Boson. ¿no? La, la, la búsqueda de, de Boson de, de dos bosones pesados es bastante también importante para, para, para discernir entre modelos de, de, de física más allá del modelo estándar. Entonces, entre esas búsquedas tenemos, y aquí hay un, un summary, un compendio de cinco diferentes análisis donde se busca la producción asociada de un bosón b con un Higgs, ¿no? donde el Higgs siempre decaerá, o se busca que, ca que caiga en dos Quark B, mientras este bosón asociado, este bosón B acá, puede decaer ya sea en dos lectones, en dos neutrinos, es decir, un montón de misiniti, que le llamaremos, ya veremos más adelante también que se usa para otras cosas, o en dos quarts. En estos cinco análisis que se presentan acá, no se ven tampoco eh, evidencia de, de resonancias eh, a altas masas, ¿no? No, digamos excesos, más allá de modelo estándar tampoco. Entonces, cuando se habla de la, de la búsqueda de mono y su relación con la búsqueda de materia oscura, otra búsqueda obviamente fuera del modelo estándar. Entonces, primero hablemos de la producción de mono o sea, un solo Higgs, en este caso un Higgs cargado, también necesario o predicho por distintos modelos más allá del modelo estándar. Eh, y en este caso se busca un Higgs pesado, porque eh, caerá luego en un top quark y en un B quark. Eh, también se han establecido límites para modelos, eh, límites independientes del modelo y también para modelos más allá del modelo estándar. Tenemos búsqueda de Higgs más X, donde este X son posibles candidatos a materia oscura. La idea es, como su nombre lo lo, lo trata de indicar al menos, materia oscura significa que es, es indetectable, es difícil de detectar a través de la, de la materia ordinaria, es decir, interactúa muy débilmente. Eso quiere decir que nuestro detector no lo va a ver va a ver la producción de materia oscura como, de hecho, eh, energía perdida, como energía que, que, de, que no hace balance dentro del detector. Entonces, para poder buscar materias candidatos a materia oscura, te, se usa también otro objeto que se produzca en asociación con materia oscura. En este caso, es un bosón de Higgs, donde, una vez más, tenemos producción de Higgs más un par de, de partículas de materia oscura. El Higgs lo vamos a tratar de reconstruir ya sea en dos fotones, en dos cuadres B o en, en dos bosones Z que el, luego decadarán en, en dos lectones. La búsqueda de materia oscura en este caso, pues tampoco han, han demostrado ningún exceso respecto a la producción, digamos, del modelo estándar. Eh, en este caso se muestra eh, es, límites de exclusión para la producción de un mono higgs más materia oscura y este higgs está cayendo en dos bosones B, en dos cuartos B. Eh. Y finalmente llegamos al, al, al summary de esta presentación. He tratado de demostrarles o de, de darle un paseo bastante rápido, de, de incentivar su curiosidad en el que el descubrimiento del bosón de Higgs ya en el 2012 a, a, nos provee como una herramienta muy fuerte, muy, muy importante para buscar, mate, eh, para buscar física más allá del modelo estándar. Entonces, la producción de D-Higgs tiene bastante eh, análisis diverso, también la producción de, de monohiggs en la situación con materia oscura, por ejemplo, eh, la idea del, del experimento ATLAS, de los, de los investigadores dentro del experimento ATLAS, es de utilizar mucho más datos. Obviamente, eh, eh, sigue tomando, ATLAS sigue tomando datos provenientes del LHC. También de usar tecnologías nuevas, técnicas nuevas, en este caso técnicas de, de Machine Learning y técnicas de Multivariable Analysis para poder eh, eh, aprovechar mejor ese, esos datos y buscar eh, mejor entre ellos. Y bueno, ese, ese proceso de búsqueda de análisis de datos continuará dentro de ATLAS Sumando la data que se está tomando, eh, que se tomó este año y, y ver si es posible eh, tener algún tipo de, de, de, de prueba de física más allá del mundo estándar. Así que muchísimas gracias por su, por su atención.